En el taller de creaciones digitales vamos a descubrir el curioso mundo de los inventos. Para empezar, queremos preguntarles: ¿Les gusta mirar el cielo y las historias del espacio? Hoy les vamos a mostrar cómo crear su propio proyector de estrellas casero, usando solamente cartón, cinta adhesiva, papeles de colores, punzón y una linterna. ¿Están listos y listas para convertir su casa en un mini planetario? Hola, soy Andrea. Las y los invito a convertirse en inventores e inventoras. Sin salir de casa y con elementos que tengas a mano, vamos a crear un proyector de estrellas. Y si se animan, podemos recrear constelaciones enteras. Las constelaciones se pueden ver en el cielo, sobre todo a la noche, cuando la ciudad está despejada y no hay muchas luces encendidas. Hay muchas constelaciones, son unas 88. Todas diferentes y con distintos nombres en latín. Por ejemplo, Andrómeda, Crux, Serpentens, Telescopium o Tucana. ¿Pero ustedes saben exactamente qué son las constelaciones? Una constelación es una imagen formada por un conjunto de estrellas. Encontrarlas no es nada sencillo. Hay que conocerlas previamente para saber a dónde mirar con nuestro proyector, vamos a poder mirarlas en casa. Así que si les gusta mirar las estrellas, la luna, pedir deseos, imaginar viajes en cohete o misiones espaciales, esta actividad es para ustedes. Con elementos que podés encontrar en tu casa, vamos a crear un proyector de estrellas casero lleno de creatividad. ¿Preparados y preparadas? Pidan tres deseos. Como les conté, nuestro proyector casero les permitirá ver las estrellas aún siendo de día y sin salir de casa. Para construir nuestro proyector de estrella casero, vas a necesitar los siguientes elementos. Una linterna. También puedes utilizar la linterna de algún celular que tengas en casa, consultando a los adultos que te acompañan. Una caja. Puede ser una caja de leche o de algún juguete que tengas en casa. Recordá que esté vacía. Papeles transparentes de colores. Puede ser papel celofán, papeles de caramelos o bolsitas de supermercados, como estas. Cinta adhesiva transparente, grande o pequeña, la que tengas. O también plasticola. Una tijera y un punzón. Con la ayuda de una persona adulta, realicen pequeños agujeros a lo largo y a lo ancho de la caja. Pueden utilizar un punzón o una tijera. En mi caso, yo tengo un punzón. Y lo voy a hacer de esta manera. Ya hice algunos, pero quiero hacer más. Para que haya más constelaciones en mi proyector de estrellas. De esta manera lo hago. Recuerden de pedirle ayuda a alguna persona adulta que se encuentre con vos en tu casa. Así. Cuando consideren que tienen agujeros suficientes, pueden darle color a las estrellas y planetas. Para eso, Usen los papeles transparentes de colores. En mi caso, voy a utilizar pedacitos de bolsas de residuo. Este amarillo y violeta. Y voy a utilizar la cinta transparente. De un lado de la caja voy a pegar el violeta, de esta manera, y del otro lado voy a pegar el amarillo. Y pegué de ambos lados mis papeles transparentes. Ahora sí, estamos preparados para ir al segundo bloque. Ya tenemos nuestro invento de hoy. Un maravilloso proyector de estrellas casero. Pronto volvemos con la segunda parte de la actividad. Vamos a mostrarles cómo armar un escenario para proyectar las estrellas en casa. Solamente van a necesitar dos sillas, una sábana de color claro y una frazada. ¡Vayan buscando todos estos elementos! Soy Jorge Crowe, oriundo de Tumuyán, Mendoza. Vivo en Buenos Aires hace un montón de tiempo y soy artista, docente y desarrollador. Trabajo en el cruce entre el arte, la electrónica y la docencia intentando borronear un poco esos bordes y que se mezclen todas esas cosas en un gran guiso. Crear es hacer emerger algo nuevo, algo que no existía a partir de un montón de cosas que sí lo hacían. Las cosas que se crean no salen de la nada, son fruto de nuestras experiencias, de nuestros aprendizajes de las cosas que amamos, de las cosas que nos dan miedo, de las cosas que no entendemos y de un montón de trabajo de otras personas que nos dieron mucho conocimiento y las referencias de un montón de personas que admiro y aprecio también. Entonces crear es algo nuevo que surge de un montón de cosas preexistentes que tienen que ver con quiénes somos. Era un niño bastante solitario. Eh, si bien había gente en el barrio, había otros chiques en el barrio con los cuales jugar Por alguna razón disfrutaba mucho de estar en mi pieza, con mis cosas Y jugaba mucho con los Rustys, algo así como unos equivalentes a los LEGO de ahora Me gustaba mucho fabricar naves, me gustaba mucho una serie que se llamaba Robotech, que daban en esa época me encantaba, mi vida pasaba por ver Robotech por el momento de la tarde en el que la tele pasaba en Robotech Empezaba a desguazar juguetes y a sacar los motores para meterle hélices o turbinas o movimientos a, los, a las naves que fabricaba con los rastis Ahí aparecen las primeras creaciones, los primeros juguetes mecánicos en ese momento no sabía que 35 años después va a seguir fabricando juguetes mecánicos La verdad que no, la primera no la recuerdo pero recuerdo una que me gusta pensar, pensarla como fundacional, como un episodio especial en, en mi vida como artista, que fue un momento en el que eh, se le extravió un brazo a uno de mis muñecos de He-Man. He-Man era un dibujito de esa época, tal vez lo conozcan, eh, que los, los brazos de los muñecos se, se salían con bastante facilidad. Y un, uno de mis muñecos de He-Man había perdido el brazo. Y después de buscarlo un montón de tiempo, lamentablemente lo encontré completamente masticado y destruido y baboseado por mi perro. Y después de hacer un pequeño duelo y de ponerme mal y llorar y todo eso, decidí fabricarle un brazo mecánico con pedacitos de cosas, con pedacitos de plástico y con una, artic una articulación que saqué de no sé dónde. Entonces me quedó, le quedó un brazo cyborg, un brazo robot. Después con el tiempo aprendí lo que era el cyborg, esa, ese humano que está mezclado con partes de máquinas y que es una palabra que es tan importante hoy en día para pensarnos. No tengo un solo proceso creativo único, pero digamos que empieza por, la, por juntar elementos, objetos y materiales que me cautivan, que me llaman la atención, que me atraen... Y que tal vez vengan de distintos territorios, de distintos eh, objetos y cosas y lugares. Y ver cómo se encuentran entre sí. Eh, eso me hace emerger un montón de ideas. Y una vez que encuentro posibles combinaciones para este Frankenstein, ahí siempre entra la electrónica a aportar luz, sonido y movimiento. Esa sería una dinámica de creación a la que, que recurro bastante seguido. Seguimos con nuestro gran invento El proyector de estrellas casero Ahora que ya lo tenemos armado Vamos a crear el escenario para la proyección ¿Ya tienen las dos sillas, la frazada y la sábana? Veamos cómo hacerlo en este segundo momento, lo que vamos a hacer es armar el escenario donde ustedes proyectarán el cielo que armaron. Imaginen. ¿Cómo se imaginan ustedes cómo sería ese lugar donde se van a sentar a contemplar el firmamento? ¿Qué elementos no pueden faltar? Los indispensables para armar nuestra carpa son los siguientes. Necesitamos al menos dos sillas una sábana blanca o de color muy clarito, una frazada y nuestro proyector de estrellas. Y eso sí, no te olvides de la linterna. Ubiquen las sillas de esta manera a una distancia aproximada de un metro, metro y medio una de la otra. Coloquen la sábana de color claro encima de las sillas y sobre ellas una frazada, cubriendo toda la superficie hasta el suelo. Ponemos la sábana y luego la frazada. También pueden poner almohadones, o otra manta en el piso para sentarse cómodamente y ya estará lista nuestra carpa es ideal que el interior sea de color claro para que puedan ver mejor los colores así quedó armada nuestra carpa y ahora nos vamos a meter adentro de ella con nuestro proyector vamos a colocar la linterna encendida adentro de nuestro proyector adentro de la caja manera. Muy bien, y ahora a proyectar. Podés ir moviendo la linterna dentro de la caja para ir jugando con las proyecciones. Y ahora sí, podéis invitar a los otros integrantes de la familia a jugar con este hermoso proyector de estrellas casero. Ahora que ya tienen armada la carpa, ¿se animan a pasar al siguiente nivel de inventores e inventoras? Si les gustan los desafíos, las y los invito a crear nuevos escenarios para proyectar en el espacio que armaron. ¿Alguna vez pensaron en estar en algún lugar lleno de dinosaurios? ¿O visitar la Luna? ¿O Marte? ¿O Júpiter? o todo eso junto, pero sin salir de tu casa. Si lo pueden imaginar, lo pueden hacer con estos vasitos proyectores. Para la creación de los vasitos proyectores vamos a necesitar los siguientes elementos. Un vasito de plástico o de tergopol. Y si no tenés, puede ser los tubos de rollos de cocina o de papel higiénico. Una tijera, un marcador negro indeleble, Papel transparente, como el que usaste para hacer el proyector de estrellas casero. Y cinta adhesiva transparente. Ah, y una bandita elástica. TOP 5 DE INVENTOS ¿Quieren crear sus propios y geniales inventos? Les compartimos un TOP 5 de inventos contemporáneos muy curiosos que van a inspirar su imaginación. Puesto número 5 LA REALIDAD VIRTUAL Cada día más presente y más realista, la realidad virtual va ganando terreno en el mundo del entretenimiento y también en el de la educación. Con la realidad virtual podemos viajar a cualquier parte del mundo con solo ponernos un casco. Podemos manejar un auto en el mundo de Mario Kart, del personaje Mario Bros, o experimentar la sensación de planear en medio de un imponente paisaje surrealista. Todo esto entre muchas otras posibilidades. Puesto número 4. Realidad aumentada. Gracias a un mayor acceso a los dispositivos móviles, la realidad aumentada ha crecido exponencialmente en los últimos años y se ha desarrollado de tal manera que se utiliza en muchos aspectos de la vida cotidiana. ¿Alguna vez agregaron efectos en sus rostros a la hora de grabar un video o de tomar fotos? ¿Atraparon pokémones en una plaza? Quizás tuvieron la suerte de ir a un museo y ver cómo cobraba vida delante de ustedes el esqueleto de un dinosaurio gigante. Estas son algunas de las cosas que la realidad aumentada trajo a nuestras vidas. Puesto número 3. La impresión 3D. La impresión 3D nos trajo la posibilidad de materializar ideas de una manera muy rápida y sencilla. Lo que antes podía tardar días, ahora es posible en pocas horas. Con tan solo una estructura, cuatro motores paso a paso y un extrusor de plástico u otros materiales, la impresora 3D permite prototipar y crear infinidad de objetos. Un gran ejemplo son las prótesis de manos impresas en 3D, sumamente efectivas y con un costo equivalente a una quinta parte de lo que cuesta una prótesis profesional. Encima son de libre distribución, pero eso no es todo. ¿Sabían que también existen impresoras gigantes que pueden imprimir casas? Puesto número 2. Robots modernos. Los robots existen hace mucho, pero ya no son esas máquinas lentas y torpes que una vez conocimos. Un ejemplo de robot contemporáneo es Kivo, un robot educativo que se utiliza en muchas escuelas y que ejecuta secuencias de instrucciones que el usuario programa ordenando bloques de madera con códigos. ¿Están listos y listas para el próximo paso? Si quieren conocer cómo se trabaja con la tecnología más avanzada en robótica, les recomendamos que vean los inventos de Boston Dynamics, una empresa que crea robots utilitarios capaces de realizar toda clase de tareas con gran destreza y sin interrupciones. Puesto número 1. Inteligencias artificiales y redes neuronales. Y si les decimos que las computadoras y los robots pueden pintar, escribir canciones, manejar autos o inventar rostros humanos, las inteligencias artificiales funcionan a través de algoritmos que simulan redes neuronales y que pueden procesar, analizar y adquirir nuevas funcionalidades a partir de grandes cantidades de información. El mejor ejemplo es Gauguin, de la compañía NVIDIA, una inteligencia artificial capaz de crear paisajes fotorrealistas en base a un boceto simple que puede hacer cualquier usuario o usuaria. Cuando usamos Gauguin, el algoritmo interpreta cada color del pincel como una materialidad y así crea una imagen muy realista de un paisaje que, en realidad, no existe. La inteligencia artificial lo logra porque ya lleva analizadas e interpretadas cientos de miles de imágenes de paisajes. Un artista muy, pero muy, pero muy importante para mí es eh, Jim Henson el creador de los Muppets, eh, fue una persona que, que hizo de sus técnicas eh, un arte muy elevado, que mezcló la técnica con el arte, de manera que no las podía separar más. No es que hacía arte con una técnica, sino que eh, su, su arte era, era técnico en sí. Fue un gran titiritero, probablemente el más grande que existió jamás, y que hizo técnicas de manipulación de títeres. Ahí va. Completamente novedosas y transformadoras. Y realizó películas increíbles como El Cristal Encantado y como Laberinto. Laberinto es una película que amo mucho. Que me dejó muy impresionado y, y muy fascinado la primera vez que la vi. Que la he vuelto a ver un montón de veces. Si alguien ahí no vio Laberinto, vean Laberinto. Lo mismo con El Cristal Encantado. La serie de Netflix del Cristal Encantado es maravillosa. Y bueno, Jim Henson fue un artista que, me, que, que hasta el día de hoy me parece que eh, está como así en el Olimpo de la gente que, que más aprecio y admiro. Y también Rick Baker, que hacía mmm, todos los monstruos de las pelis de, de ficción y de terror de cuando yo era chico. Eh, seguro saben que antes de que existieran los gráficos eh, generados por computadora, lo que se denomina CGI, todos los monstruos y esas cosas se hacían con prostéticos y con animatrónica y con técnicas que mezclaban lo artesanal con lo tecnológico pero que eran cosas físicas, no estaban generadas en la compu. Y casi en todas las películas, mis películas favoritas de la infancia descubrí que atrás estaba Rick Baker haciendo esos, esos monstruos que me daban miedo y que me atraían un montón a la vez. Ahora, ahora estoy dando clases, como siempre. Eh, soy docente y disfruto mucho de eso y estoy mmm, trabajando mucho con cassettes que eran, son unos formatos bastante antiguos para reproducir audio, acá tienen uno y que son una parte muy importante de, de mi vida, de mi educación musical y ahora estoy regresando a ellos para seguir creando música, imagen y, y nuevos aparatos que transformen al cassette y que expandan al cassette como, como recurso creativo. No me gusta mucho recomendar porque es un poco condicionante, pero de un director de teatro una vez aprendí la ley del sí. La ley del sí significa que eh, el proceso primero de creación vale todo. ¿sí? No, no hay que autocensurarse, si uno tiene ganas tiene curiosidad de saber qué pasa si mezcla A con B, la respuesta es siempre sí. Después de ese montón de experimentos uno elige y ya se pone un poco eh, más riguroso y dice, bueno, esto sí, esto no. Pero al principio aplicar la ley del sí y probar todo, no quedarse con las ganas porque aparecen muchas sorpresas y muchos accidentes creativos que son súper valiosos. Bueno, eso me parece que fue todo. Eh, mucha suerte con sus proyectores caseros y, y un gran abrazo. TRIVIA DE INVENTOS Pregunta número 1. ¿Qué es una constelación? A. Una cosa hecha con mi tía Estela. B. Una imagen formada por un conjunto de estrellas. C. Una estrella que parpadea. D. Un tipo de circuito electrónico. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama el juguete? Al que nuestro entrevistado Jorge Crowe le arregló el brazo con un reemplazo mecánico. A he -Man. B Hernán. C ben 10 D Biman. Pregunta número 3. ¿Cómo se llama el artista creador de los Muppets? A. Theo Hansen. B. David Lynch. C. Jim Henson. D. Adrián Suar. Pregunta número 4. ¿Qué invento permite inyectar plástico derretido en pequeñas capas para crear objetos tridimensionales? A. Escultura. B. Modelado 3D. C. Roto moldeado. D. Impresora 3D. Pregunta número 5 ¿Cómo se llama la inteligencia artificial que crea paisajes fotorrealistas en base a dibujos simples? A. Van Bot B. Gauguin C. Leonard 0x D creator 9000 ¿Dios? trivia superada excelente hoy aprendimos mucho sobre el mundo de los inventos les haya gustado mucho este episodio. No se pierdan los otros dos capítulos de este taller de creaciones digitales, fábrica de videojuegos y animadores en acción. Pueden encontrarlos en Hola Tech, nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos!